¿Qué tal chicos? Soy Manuel León y hoy os voy a enseñar Orange Tail Vale chicos, primero que todo si saben la foto que yo he montado en mi Instagram si me siguen principalmente en mi cuenta de Instagram sabrán lo que es Orange Tail yo ya lo he aplicado en varias fotografías y una cosa, si no me siguen, mal hecho por aquí zona después, principalmente les dejo mi Instagram por aquí vale, para que me vayan siguiendo Chicos, Orange Tail, ¿de qué se trata principalmente esta cosa? O oh, esta edición de fotografía. El Orange Tail es súper fácil en realidad de editar. Solamente va a tardar dos minutos. Así de sencillo va a ser editar lo que sería Orange Tail. Ya tengo preparadas tres fotografías en la cual vamos a editar en Lightroom, ¿vale chicos? Es súper fácil en realidad, no va a tomar absolutamente nada de dificultad esta edición. Primero que todo, ya tenemos que editar la fotografía, ¿vale? vale y otra cosa que les tengo que contar, si nos metemos en lo que serían las tablas de colores de Atom, ahí te dice cada, cada color tiene su contrario. ¿Entiendes? ¿Qué color también va como en hermandad con ellos? Así que ya dejando de hablar más, así sin enredarlos mucho, ¿qué tal si vamos a la computadora y empezamos a editar? Y bueno chicos, ya estando en Lightroom, queremos ya cuatro fotos no tres sino cuatro metemos lo que sería en google adobe color lo ponemos vale y la primera página que vamos a hablar sería adobe cooler vale esta página principalmente es de adobe vale y entonces nos mostraría lo que sería una tabla de colores para los complementos entiendes entonces vamos a lo que sería complementario los colores complementarios son los que serían colores de hermandad los que quedarían bien en una foto vale esta tabla ayudaría mucho para lo que sería la fotografía para saber qué color queda bien Vale, en este color que tenemos aquí a la derecha muestra el rojo y que su hermandad es el verde. Vale, ahora vamos a esta hermandad, vamos a robar lo que sería al naranja y nos muestra este color azul. Vale, este color azul es el que vamos a aplicar en las fotografías nuestras para que queden de lo que sería el filtro, por así decir, de Orange Tail. Vale, ya dicho esto, vamos a lo que sería Lightroom para explicarle completamente cómo quedarían las fotografías estas cuatro fotos ya están editadas por mí, están editadas lo que sería la luz y un poquito lo que sería el, también el color pero no está aplicada lo que sería el filtro por así decir de Orange Tail vale, vamos primero con esta foto del paisaje del mar vamos a revelar y vale, el paisaje es muy, muy bonito con un color muy bueno y lo que tenemos que hacer primero que todo es bajar totalmente vale, a calibración de la cámara, en calibración de la cámara ¿Saben lo que sería la sombra del matiz? Primarios rojos, primarios verdes y primarios azul. Lo que vamos a tocar son los primarios azul y los primarios rojos. El primario azul lo que vamos a hacer es totalmente deslizarlo hacia la izquierda. ¿Vale? Ustedes dicen, wow, en realidad se ve muy bien, ¿vale? Pero según un color poco realístico, se ve muy de ficción, no se ve muy bien. Es verdad, no se ve todavía muy bien. Así que vamos a hacer alguna cosa también. Además de que tenga este color azul muy fuerte, vamos con el primer rojo, vamos a deslizarlo totalmente a la derecha, ¿vale? Los colores ya están empezando a tomar lo que sería el naranja y el azul o el celeste, ¿vale? Entonces, aquí el azul yo lo veo un poco fuerte, así que le vamos a bajar un poquito de la saturación y el naranja lo veo muy bien, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es ir a la tabla de colores de hcl y color, vamos a acomodar lo que sería la saturación nada más los colores azules el azul lo veo muy bien sinceramente ahora quiero tocarle el color naranja quiero ponerlo un poco más fuerte ¿vale? para que sería el paisaje de aquí se vea mejor, ¿vale? todo lo que sería esto se vea un poquito mejor, ¿vale? entonces el color naranja aquí lo ponemos un poquito más bronce y se ve rosado si lo pongo más naranja se ve muy amarillo así que vamos a ver en el medio como estaba antes la iluminancia la vamos a bajar un poco para que se note más ese color vale, ya como tal me encanta la foto la vamos a dejar así podemos tocar otras cositas más, podemos hacerlo en más detalle, pero como tal ya la foto está bien ya sería a gusto de cada quien editar la fotografía en meter las cositas o editar algunos colores más, pero para mí está bien así vamos con la segunda que sería una foto de espalda mía, vale Aquí también ya está un poco editada la fotografía, pero vamos a aplicar lo que sería el Lorange. Vamos al primer azul y lo vamos totalmente a la izquierda, y el primer rojo totalmente a la derecha. Vale. Como tal la foto ya está bien, es verdad, pero ¿cuál es el error en esta foto? Me veo muy amarillo y naranja. Vale, se, se escucha raro, sí. Vale. La saturación entonces tenemos que bajarla en los rojos, hay que bajarla para que vea un poquito más normal. En el azul vamos a subirla vale ahora vamos otra vez a la tabla de colores y aquí vamos a hacer algo vamos a tal, a al color naranja y la vamos a bajar un poco para que yo me vea más natural otra cosa también que acomoda lo que sería el paisaje de Orange Tale es bajar totalmente las altas luces y subir todas las sombras o de manera tampoco exagerada solamente que se vea o que se pueda ver bien la foto bajamos las altas luces y subimos las sombras Perfecto, la exposición pienso que está muy alta, la vamos a bajar también un poco Ya como tal la foto me está encantando La claridad la podemos subir un poco también Y así la foto como tal me encanta Creo que debería bajarlo un poco lo que sería el tono naranja Y ya, perfecto La foto está es espectacular Vamos a la siguiente fotografía Ok, ya estamos en la siguiente fotografía Esta fotografía se ve más cálida Con un poco más de luz, más exposición Vale, vamos a lo mismo, vamos a bajar totalmente a lo que sería los colores primarios azul, el primero rojo, y los deslizamos a la izquierda y a la derecha. Se ve totalmente rara la foto, es verdad, se ve totalmente amarilla con naranja, una cosa totalmente extraña. Vale, en este caso, el primero rojo no lo tocaría mucho, vale, para que se vea un poquito más rojo, más fuerte. Y vamos a notar de color otra vez y el naranja lo bajamos. Vamos al rojo y también lo bajamos un poco para que no se vea tan fuerte. El azul, vamos a subirlo. Vale, la saturación del azul la subimos Y la luminancia la bajamos Aquí yo pienso que esto tenemos que acumular un poquito más Para que se vea más Creo que la naranja me pasé y creo que era subirlo un poco Ahí, perfecto ¿Ves el detalle de esta parte de la camisa que se ve celeste Y el resto se ve naranja? Esto se ve muy bien Vale, esto da un buen contraste en la fotografía Entonces otra cosa que tenemos que utilizar Son las altas luces, la bajamos y las sombras las subimos Chicos, así la foto me está encantando de verdad un montón La claridad también tengo que subirla un poco para que sea con más detalle Y ya la foto como tal, la podemos dejar así ¿Vale? Es verdad que hace falta tocarlo un poco, pero se ve muy bien Vamos con la última foto ya Y sería con este paisaje ¿Vale? Aquí con este paisaje tenemos lo que sería el cielo, el agua Tenemos colores verdes Vamos con la que sería las altas luces, la bajamos completo y las sombras las subimos. Ya tiene bastante detalle en la fotografía. Vamos ahora con los colores primarios azules y la rodamos totalmente a la izquierda. Se ve muy bien, ¿vale? Y la los rodamos los, los totalmente a la derecha. Chicos, la foto como tal ya, ya me gusta. Ya así yo, yo la dejaré así. Pero vamos a coger un poquito de color más el agua para que se vea mejor, por así decir. La saturación la subimos la luminancia la bajamos y aquí la ponemos no, ahí perfecto, me parece que el color aquí está perfecto vale y vale chicos, ya editada la fotografía si se acaban de dar cuenta es muy sencillo editar y hacer lo que sería orange tape este filtro en realidad queda muy bien en varias fotografías, en varios estilos, pero más que todo queda muy bien en lo que serían los paisajes, en el cual tiene el contraste de luz, de sol, tiene el mar y tiene algunas plantas o elementos verdes. Vale, quedaría muy bien. Pero ya dicho esto, espero que les haya gustado totalmente el video. Se pueden suscribir, pueden darle un buen me gusta, así puedo saber yo si les están gustando los videos que estoy haciendo si sí, la forma de la que estoy explicando. Todo, todos los videos que estoy haciendo en este momento son explicando la fotografía, pero también no va a ser solamente eso. O sea, también voy a hacer sesiones de fotografías como antes, voy a salir un poco a exploraciones y voy a hacer muchísimas cosas más, pero son proyectos más adelante. Bueno chicos, ya he dicho esto y todo lo demás. Recuerden seguirme en mi cuenta de Instagram, Manuel León ZZ. Este es... Puedes apoyar el video. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.